El día 30 de enero del año 2022 en el Tribunal de Garantía de Chanco se llevó a efecto la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en contra de un individuo que previamente había protagonizado un accidente de tránsito. Él conducía un vehículo marcabaleno eh, llegando a la localidad de Curanipe, comuna de Peyúgue, perdió el control del móvil y atropelló a un joven de 15 años que se desplazaba por la vereda. Eh, en la formalización, el Ministerio Público eh, determinó que existían en este hecho tres delitos. El primero, una conducción a estado de debilidad causando la muerte. El segundo, eh, salir del lugar del accidente eh, sin prestar ayuda a la víctima ni comunicar esto a eh, entidades de emergencia. Y el tercero, una negativa injustificada de la realización de la prueba de alcoholemia. Con estos antecedentes existente en la carpeta investigativa, se solicitó al tribunal de la medida cautelar de prisión preventiva de la que fue accedida por este tribunal, decretándose que eh, un lapso de investigación de dos meses y que, eh, por mientras tal y mientras el tribunal no diga otra cosa, eh, el imputado permanecerá privado de libertad en la cárcel de Cauquenes.